Ricol era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ricol y sus tres violinistas